Uh, no, no, que se vea, que se vea, que se vea aquí, hombre Me, me cago en diez, que para un día que vamos a estar aquí Chavales, hoy se campeona Follow your dreams, never give up Si un tío con la edad de Dani Alves puede debutar en el Camp Nou Lo puede hacer cualquiera que esté en sus casas A ver, yo me pasé toda la vida diciendo Algún día será futbolista Papá, algún día jugaré en el Camp Nou un poco tarde y quizá con un peinado un poco feo, pero ha llegado ese día. ¿Cómo? ¿Sí? Eh, Xavi, estoy listo. ¡Vamos para allá. Lo más importante a la hora del debut en el Camp Nou el arma de destrucción masiva, esto va a marcar al menos un hat trick, fijaos con el detalle, liberté, égalité, fraternité, Kylian Mbappé. Nois, us presento Samuel Samuel un El sueño de todo futbolista que de pequeño quiere llegar arriba es jugar con el Camp Nou abarrotado. Hoy vamos a cumplir ese sueño en parte, porque somos más en el campo que en la grada. <música> es mi debut oficial y estoy en edad de Dani Alves, entonces yo me he pedido banda derecha, porque yo todo el rato estoy mirando para arriba, por si aparece Xavi, o, pero tengo trampa, Enrique que es uno de los entrenadores, jugó conmigo. ¡Hostia! Entonces, que haga informes. La señora le quitó el tinte ayer a bocados, dicen el Bueno, eh, se conoce que eh, hicimos el casting para entrar en el campo y me dijeron que así un poco Arturo Vidal, bien, pero ya más quizá excesivo. A ver, hay semifinales, Tercer y cuarto sitio y final. Entonces, ya creo que todos iremos a, a la Samarreta. Hemos estado en, el, en, en los vestidores. Hemos estado en el túnel de salida. Hostia, allá has pues molt... calent, ¿eh? Sí, sí. Pensar. Malenotat. Pensar. Malenotat, has sentido el gruix, eh? Sí, sí, sí. No, estaba allí y empezó. ¿Dónde están las tulas? Pero, pero, pero, y retumbaba, ¿sabes? Retumbaba, pero bien retumbado. Estamos en tren del Chu, ¿eh? En tren Hostia, del Chu. -chu eh? sí, a ver, a ver. Pues, pues hay que hacer un poco de… A ver, ¿está sonando? Yo creo que está sonando. Bueno, Ascoldam, eh, tú eres el segundo de los segundos equipos que juega la segunda semifinal. Sí, sí, sí. Eh, estamos ¿Quién con... más hay en tu equipo? Estamos confiantes. ¿Quién más hay en tu equipo? No nos conocemos todavía. <risa> no conoces a nadie. No, no pero Aran. Nos... Ahora... ¡Arstop! ¡Ah, mira! Con él, cuando él tenía 20 años y yo ya tenía 22 o 23, jugamos ahí hasta ascender a tercera división. Hablaréis un poco de las virtudes del jabalí, si ¿Sí te acuerdas de alguna. Aparte de que te, te rompiste Eso sí, hostia el cruzado. ¿eh? Y pudimos disfrutar poco juntos Sí, eso es verdad Pero eras un animal, tío ¿Sí? La banda, Ahí toda tuya, toda está. tuya, toda tuya Arriba, abajo, arriba, abajo ¿eh? y, y repartía un poquito, ¿no? también? Sí, no, no frenabas Él era no delantero frenabas. Hostia, que No frenabas voy, voy, voy. <risa> ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! display Es eso, eh? Tenemos ahí imagen ahora mismo que el partido ha acabado. Cavalí voluntarioso, ya está abrazando. Bueno, ya hace rato que está abrazando. Desde que ha llegado, que se ha abrazado con todo el mundo. Joan ahí en la portería. A ver a San Juan. No puede ni hablar. Me parece que no me dejan chutar el penal, Joan No te creo. No me... Sí, sí. Ah, me, han, me, me han visto así, pero para chutar no me han visto capacitado. Has pegado un par o tres de palos la gente diciéndolo. Ahí. Dice, vaya, no, a vaya vaya la Valentina, vaya para ha pegado. tú ¿Me has visto consistente? No te he visto yo, no porque estaba con entrevistas, no te he visto. Pero, chat, chat, ¿me habéis visto consistente? Un tío que cuando cae la pelota al área no te hace un lenglé. Cavalieres stopper, se libraron del mufalí en los penales... No, pero... Para no mufarlo Yo todavía voy a pedir si me dejan, ¿eh? No me lo puedes negociar esto. Pero... pero ¿Quién es...? Porque quién? es que solo son tres. ¿Pero ¿Quién es tu capi? No lo sé. Tienes chutas. ¿Ah, sí, sí? Uno, ah, como venga, sí? Venga, venga, venga. El lanzamiento a las 11 menos 5 en directo desde el Camp Nou. Hostia, hostia, jabalí. Hostia, jabalí. Vaya, co vaya comida de oreja. Vaya comida de oreja. Va por... ¡Fuera! Jabalí. Jabalí totalmente embushit. Vaya comida de olla que le ha pegado San Juan. O tan de Valentín, San Juan tiene la clave. Fijantes, hoy vamos a acabar con lo del mufalí. Lo va, a enviar, lo va a enviar al marcador, nano. Se viene Panenquita. Panenka? Se viene Panenquita. Ojo que va a tirar Panenquita. No a a pintar, ¿eh? Va a tirar Panenquita, digo, atención. solo si cámara Hemos intentado, hemos intentado lo del portero delantero, pero la calidad no daba, las piernas no daban y, y las patas tampoco, pero. La birrica, que nos vamos a tomar... No, no, no pongas esto. Xavi, Xavi, si Dani Alves, o Sergiño Dest, o Sergi Roberto, o quien haga falta por derecha, hace falta un recambio. De la quinta del 81. Vamos a meter a la rata de San Juan aquí al set, para que se siente un rato. Te has cascado dos partidos en el estadio. Y seguidos, ¿eh? Seguidos. ¿Y sensación? ¿Has visto que ha acabado jugando de portero delantero? Nos ha avisado Juli, porque como Juli es como tu hijo. Sí. Eh, mira papa, mira papa de la portería, mira a papa sí, sí. A la portería. Sí. ¿Qué tal? Mal, sí. mal, porque íbamos perdiendo 1-0, hemos buscado el revulsivo de, ¿sabes? de poner portero delantero. Y en la primera ha habido sorpresa, porque no se han dado cuenta que había salido. Pero claro, ya en la última jugada he salido hasta ahí una mica tres 4 bloque alto hecho un recorte para dársela Biel, no, no, no nos hemos entendido con Biel, ha habido contra y 2-0 ya, y, pero bueno, era último minuto había que jugarse. <tipo> ¿Qué? ¿Qué? Romerito, ¿Romerito, que te has quitado la gorra, ¿qué pasa? Me la he quitado, me la he quitado. y un poquito más delgado. no, Bueno, que están por más Están mejor que yo. más fino. Sí, sí, eh? me tengo que poner sí, Ahora os tenéis que picar. Sí, sí, ya lo tengo. Ver, al Estoy verano. Aquí. Yo soy un poquito más Un poquito, un poquito. Ahora que no nos escucho. Un Porque llevas barba. Ah, o sea, vale, El tipo vale, de la barba, barba. Yo también lo he utilizado muchos años. Y ahora que me la. Mira, mira. Yo quería hacerme esto, pero el problema es que. De, de es, aquí, inversa, ah, ¿no? es al revés. Es aquí no, y aquí sí. Pero la también queda bien. No, no, no. No, no es. Mejor así. Bueno, Este señor es el encargado, cada vez que hay Gamper, de dar el MVP. Y yo, como he visto que ajustea un poco. Sí. Digo, Jofra, no podríamos. No. Es, el, el campo está lleno, se vería demasiado. Todo el mundo ha visto que no, que no, Lar, que no, que no, no, que, no, que, no que que no, que lo has intentado, que muy bien. Sobre todo al principio has dicho, no, haré de Daniel Alves. Sí. Eh. Y al final, <risa> <risa> somos la quinta de Daniel, sí, ¿sí, sí, sí, sí, ya, ya, pero Al no. final, cuando pero haces no. la valoración de una temporada, tienes que acabar poniendo todo en contexto. 40 tantos. Bueno, bueno eh, bien llevados. Bien ¿No? llevados. aún 40, aguanta la cresta. Yo, 44 y ya no ni, ni cresta ni nada, tú. Muchas gracias por Ya. la veus. experiencia ya va, ya va, ya va. ¡Vamos para allá! Venga, copi, pantaloneta buena.